yo Sin explicarme bien por qué Sigo pensando sin echar la culpa Nada que vuelo No don't going to do